Bueno, porque yo salía para las calles, para las rúas a procurar diarias, a procurar diarias y eso. Bueno, y un día que fui para allá, para, por una rúa larga y, y estaba un supermercado y estaban unos señores ahí y yo les pregunté que si, si tenía trabajo o algo para, para hacer y él dijo que sí. Eso es una, una finca, se llama en Venezuela finca pero aquí se llama facenda hay construcción también, yo trabajaba construcción y todo, eh, eh, tirándole veneno a, la, a, a los pastos, bosta para que la, la mata crezca, hay que echarle bosta, ahí duré como, como cinco meses, él me pagaba poco dinero, maí, maí, pagaba más que todo con comida. Traían dos terneros así pequeñinos, tenía que darle tetero habían como 18 novillas. Y bueno, yo me paraba a las 5, a las 4 de la mañana, porque él me habló que, que le preparaba los alimentos a los animales antes de yo ir a trabajar el bacho en la construcción. Que era como, traba, como que tenías que trabajar como un esclavo para poder, para poder figurar como, como buena persona. Ese señor causaba miedo nada más al modo de hablar. De él expresarse era como amenazante. Andaba armado. Morel en la facenda cuando tuvo el problema con él y que lo batió. Lo golpeó. Una noche, yo estaba cansado ya, estaba cansado, cansado. Había de lluvia, él estaba dormido. Yo sentí fue el golpe que me golpeó duro aquí. Entonces él me dice a mí que, que por qué yo estaba durmiendo que no tiene que estar despierto, pendiente en los animales. Entonces el amigo mío logró hablar con la delegada de la federal y le explicó. Y pues yo llegué y le expliqué que tiene un problema así, esto para acá, tal, tal, le falé por teléfono. Bueno, lo que aconteció fue que la misma policía federal y con la gente de la ley de trabajo nos apoyaron en esas cosas y nos llevaron a otra ciudad, Puerto Alegre. Ellos nos falaron, vamos a sacarlo de ciudad para resguardarlo de todas maneras y esas cosas. Nos pusieron en contacto con la ONU y ellos nos tienen en un sistema de que después que tengamos los papeles y eso, nos van a mandar para otro lado porque nos queremos fijar por aquí. Este mismo. No, está bien. O trabalho análogo de escravo ele pode ser caracterizado por quatro modalidades. Temos o trabalho forçado, né, as jornadas exaustivas, as condições degradantes de trabalho e também a servidão por dívida. É, a legislação brasileira não permite que seja dessa forma. Né? Por mais que seja melhor que no local de origem, são situações que são e podem estar inseridas em uma condição análoga à escravidão. Quem estiver nessa condição e precisar buscar ajuda pode buscar um servidor público um órgão do serviço público que esteja mais próximo ou então ele pode acessar o sistema IP, por meio do endereço ip.site.trabalho.gov.br.